El tiempo sigue corriendo y yo que sigo sufriendo recordando los lamentos, tu mirada en su momento, todo lo que hice lo siento, no sé de tu conocimiento, pero yo conozco tu cuerpo y eso no lo olvidan cientos. El tiempo sigue corriendo y yo que sigo sufriendo recordando los lamentos, tu mirada en su momento, todo lo que hice lo siento, no sé de tu conocimiento, pero pero conozco tu cuerpo, y eso no lo olvido en cientos de años alejado de vos. Pensando en lo que no latima los dos. Decime que tengo y que no, si vos ya no estás, solo quiero mi voz. Durmiendo después de otro ron, noche saco todo esperando tu call. Si muero, baby, don't cry more. Y Julie, me baby, I'm falling in love. Call me, babe, call me. Ven y sacame de esta Shit. Don't fork me, don't forget me. Droga, out y yo, if you leave me, babe, call me, call me, ven y sacame de Starship. Don't fork me, don't fork me. Droga, out y yo, if you leave me, yeah. Ross, por lo que siento, lo que dice, lo siento, no sé de tu conocimiento, pero con los el tiempo sigue corriendo y yo que sigo sufriendo recordando los momentos tu mirada en su momento todo lo que hice lo siento no sé de tu conocimiento pero conozco tu cuerpo y eso no lo olvidan cientos el tiempo sigue